Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de... Rapeando lenguas. Edición número 3 En la ciudad de Pamplona Hay una plaza, hay una plaza, hay una esquina, hay una esquina Hay una casa, hay una casa, hay una casa, llena pieza Hay una pieza, hay una cama, hay una cama, hay una estera, hay una estera Hay una barra, hay una barra, hay una nora, y la la Será la cama, la cama, la pieza, la pieza, la casa que la saca de la esquina, de la esquina de la ciudad Si Sara se casa con la casa acá que le saca de Paco Ni se casa Sara ni saca la casa que Paco de la saca que la saca muy Un trabajo en cuesta, un trabajo en un trabajo en cuesta, muy trabajo cuesta Ni mejor trabajo en ni más trabajo en puto de trabajo en que trabaja en cuesta, trabajo en pero estando en un burro nunca roto en un carro con guerra y si corro, dijo burro, yo me curro de ese carro, con menos si chicorro, pero le dijo de corro, que se corro, pero la verdad es que no me de todo lo que quería uh. El amor es una locura que solo es cura, locura, pero el cura que locura, comete una gran locura, te <risa> pongo R con R guitarra, A ah. R con R carril, ah. Rápido el los carros, ey Rápido el ferrocarril, ey Poco pico come poco Como come poco pico Poco pico come poco yo me como cuatro picos, ey tengo una gallina pinta piri pipi pinta y pipi de alegre y gorda que tiene tres pollitos piri sí. pipi de alegres sí, y gordos si la gallina hubiera sido piri pinta y alegre pipi piri gorda los pollitos no hubieran sido piri pipindo pipi de alegres sí, y gordos ey, <coughs> hey. ah de ah, un que si oye galla, un gallo no falla Porque es en la malla que siempre está apoyado Cantando sobre una valla ey. Teresa trajo una tiza Tres tizas trajo Teresa Como las tiza que trajo Teresa Chatiza las tres tizas que Teresa Trajo como despojo las tiza Tres tizas, chatiza, chatiza Teresa las trajo debajo del brazo ey, Debajo del brazo Si verte fuera la madre, no verte tener vida Prefiero la muerte y no verte que no verte y tener Vida Three. R con R guitarra, ey R con R carril Rápido ruedo en los carros, ey Rápido el ferrocarril poco pico come poco, poco pico come pago Yo me cuatro cuatro pico, de cuatro tipos seguidos, ey Si verte fuera la muerte y no verte tener vida prefiero la muerte y verte que no verte Y tener vida, seguir con vida que no verte Y preferir a la muerte que no verte, ey pero si no perdí verte verte, que no fuera la de, de pero la si muerte, no pero verte, pero si no perdí en no verte, si, verte. Verte. si verte fuera la mochina, verte tener vida. Prefiero la muerte, la no no la vida. no no